Cerrar las discotecas en Cataluña, ¿qué te parece? Una puta mierda, que no puede ser, que, que tenemos que ver nosotros. Es lo mismo que salir a comer o ir a un bar a las 5 de la tarde y estemos todos en el mismo lugar a las 5 de la tarde, lo mismo a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana, ¿entendés? Este viernes la Generalitat decidió cerrar en Barcelona y el resto de Cataluña las discotecas a partir del sábado. Entonces, pues decidimos salir con la cámara de noche a preguntar a jóvenes y reggaetoneros a ver qué pensaban. No toques el micro, no, no toques el micro. ¿Qué te parece que vayan a cerrar las discotecas? No me parece bien porque hay mucha gente que vive de ello. Barcelona también es una gran atracción para turistas y no van a venir tanto si saben que no tienen bares de copas y discotecas. Yo creo que es una decisión adecuada. Creo que entiendo que la gente tiene ganas de salir y ganas de fiesta, pero discotecas tendremos siempre. I think that is so sad because uh, lo what I think is uh, this, this virus is uh, everywhere: In Italy, France, Spain, Greece. Only Spain is closed. No. UK is closed. No. But the virus uh, we need to share the virus. Soy sanitaria y la cosa se está poniendo fea y no estamos teniendo conciencia de lo que hemos pasado. Lamentablemente es la única forma de pararnos un poquito. No hay forma, no encuentro otra manera. Traes a la calle no nos protegemos lo suficiente. Me duele mucho porque la economía va a estancarse, vamos a tener muchos problemas, pero no hay otra opción. De hecho, como bailarina, eh, te digo que una de las medidas más preocupantes que puede tener un gobierno o un país contra una sociedad es reprimir el arte y la cultura porque está reprimiendo la expresión y cuando tú quitas la expresión ya es que realmente capas a la sociedad. Why I came here and why I me in love with the city is because the city is full of life. The lifeblood of the city is all the cafes. If you feel around here, you can see everybody is having a good time. It's, it seems to me that Cataluña, the government of lo is doing everything they can to kill that off. Tú eres una persona responsable, joven, eh la situación, ¿quién tiene la culpa de esto? Tampoco se trata de echar culpas a nadie, diciendo que, a priori, el, la, la única solución que, que puede haber es controlarlo en la medida de lo posible. O sea, ¿creéis que la culpa la tiene el alcohol? No. No. Ah. No Nunca La culpa la, ten no, la tenemos no, vale. los jóvenes que queremos divertirnos y las personas que nos dan diversión. Mientras sigan abiertas, nosotros vamos a seguir yendo porque, bueno... Es divertido, o sea, es nuestra, nuestra vida, no sé. ¿Cuál es el mejor plan que has hecho durante esta cuarentena? Irme de, de Cataluña. Fin de pasado que hice una reunión con seis amigos en mi, en mi casa de la montaña. Eh, meditar. Meditar. Y trabajar desde casa. Si ahora os digo que podéis pagar 18 euros por ir a una discoteca, ¿qué preferís, ese plan o ir a la discoteca? Ese plan. Ese plan. Plan de peli en casa. Si es una discoteca en Cataluña sin aforo limitado, o sea que esté full llena de gente, te pago los 18 euros. No tengo ningún problema, pero que valga la pena. No me hagas parte 18 euros con 15 personas en, un, en una discoteca. ¿Es posible perrear en casa con solo 10 personas? No, pues no, no sé. puedes perrear como tú quieras. ¿Te puede perrear con mascarilla? Sí, yo digo que sí. Póntelo en casa, disfruta a tope, cierra los ojos y, y baila. Que siempre se puede, hay que re que siempre, que invite un, dos, sí. tres amigos hasta ¿Música? diez, música y listo. O sea, el perro está abajo y la mascarilla hasta arriba. Exactamente. <risa> Muy bien. <risa>